atrapan el jefe operativo de la red Falcon. Eh, ahí están las imágenes. Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD de apresó anoche a Juan Carlos Mosquea Eduardo, señalado como jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos la desmantelada mediante el caso Falcon. Juan Carlos, hermano de Eri, Raniel Mosquea Polanco, quien ha sido nombrado por el Ministerio Público como el cabecilla de la red dedicada al tráfico internacional de cocaína y lavado de activos. El apresamiento de Juan Carlos Mosquea, de acuerdo a informaciones suministradas por una fuente de listín diario, se produjo en la provincia de Puerto Plata, donde estaba refugiado. La solicitud de medida de cohesión contra los implicados en esta red establece la función principal de Juan Carlos Mosquea Eduardo, era prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar, las empresas de su hermano Eric Radiel Mosquea Polanco. Las mismas fuentes señalaron que hasta el momento han sido decomisados unos 180 vehículos de alta gama adquiridos a través de la red de lavado de dinero y narcotráfico. Mosquea Eduardo forma parte de las seis personas a las que el pasado martes las autoridades le pidieron que se entregaran a la justicia. Los demás que están prófugos son su hermano Eric Radiel Mosquea Polanco, Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, Alberto Emanuel de Jesús Polanco y también hermanos, y Osiris Medina Díaz. De acuerdo a las autoridades, estos hombres con andan con armas de distintos calibres y son individuos violentos y muy peligrosos. Ahí podemos ver las imágenes de un aficionado cuando lo detienen, o sea, lo, lo montan a la, la guagua. Ahí, ahí vemos con otro caballero, fue apresado también, el Corita. Ahí, ahí está, ya usted sabe la calidad del implicado cuando le ponen tajera para que no le moleste la esposa. Tiene que tener salud ese implicado, claro. Adiós, Tajera, porque la esposa te maltrata. Fui maltratado al apresamiento y ahí por ahí se van. Es un testigo delicado. No le puede. Ahí están. ¿Eh? Señores, una red me parece que... Era casi nueve años esperando tenía esta red de narcotráfico, lavado de activos. ¿Qué pasó en el gobierno pasado que no... Bueno, Estarían protegidos. Que sí. Ahora que están cayendo, y eso no de la noche a la mañana, que se hace sin imperio. ¿eh? Parece que está caminando bien la justicia independiente, que no es independiente totalmente, sino que va caminando a una justicia independiente, porque nada... Nada nace de, de la noche a la mañana. Es Eso es así. un proceso. El cual eh, lo están caminando bien porque está todo el mundo cayendo. Así es. ¿Eh? Está todo el mundo. Y, y este es el jefe, o sea, este, el, este es la cabeza. Sí, este, la tipo, este, la este el que se prestaba para los nombres y las cosas. Bueno, pues cuando viene a ver por vía de este tipo, entonces consiguen más personas. Claro. Que el hombre va a hablar. Sí, porque el problema es que eso se viene, yo yo me explico, eso se viene viendo desde el tiempo de Pablo Escobar, que usted tiene que justificar el dinero, pero cuando es demasiado, cuando es algo demasiado. Señores, ahí, ahí, ahí estamos viendo la, las imágenes. Las imágenes de la, la Operación Falcon y... Eh, Va, continuarán los apresamientos. Yo, yo creo ya que con, con, con esta detención de este cabecilla de la Operación Falcon eh, llegarán a, a, a más personas de las implicadas. Sí, porque este es el claro. jefe, este es el jefe ¿Es operativo, el jefe? Ajá, el jefe que lo utilizaba operativo. los movimientos y las cosas. Era este caballero, sí. pero el, el que está prófugo, no, está amarrado ese Está prófugo. prófugo. Son varios. Ese es el jefe, el papaupa, como dice los lo viejos de antes. Sí. Y no se, que se que está hablar. encontrando dinero en efectivo también, en allanamiento, sí. mucho dinero, dólares. ¿Eh? Mucho dinero que hay en esas operaciones. Eso Tú sabes que las la cosas así, ilícitas, siempre hay mucho dinero. Y, y, y, y, ¿Y qué haría el gobierno con, con ese dinero que ah, se No, que no, sé. no tú la, tú la, esos bueno. 180 vehículos de alta gama. Solo subastan esos vehículos, me parece. Igual que, lo, que lo, lo viene, casa y cosas así. Los lo subastan eh, y lo sí. venden y quedan ahí. Y hay que tener un. Hay que juntar algo para encontrarse una subastica. Sí, de sí lo ponen y, muy y cómodo. O, o sea, eso, cuando son cosas carísimas, lo ponen caro. Pero no di que. No di que ¿Cómo no vale sea. tú? Ves. Exacto, sí, sí. Pero hay que hay que ver entonces qué va a pasar con esto. Con este no, es que allá dentro de este nuevo gobierno están cayendo todo el mundo. O sea, sí. todo lo que nadie sabía que estaba resguardado y protegido, como tú decías, ya están saliendo. Y así la gente dice que aquí no está haciendo trabajo. Y según el Ministerio Público, está removiendo 2.700 kilos semanales. Ese dinero que, que, se, que se le incauta a, a, a los políticos. Semanales, 2.700 kilos todas semanales. Mal, eso es eso una. Bueno, <risa> no, <risa> <lo, risa> no, por ahí que van, que, que, cayéndole atrás a. a ya están puestos para ellos. Y yo me imagino que después que, después que termine de desmantelar esto estas corporaciones grandes, imagino que van por los chiquitos, no, por eso los pequeños, ha... los de los barrios. No, no, sí, cuando, cuando ellos vuelan así, que los pequeños han caído, ya también, cuando ellos vuelan tan alto, porque está, ya eso está en una red desmantelada totalmente, no duermen atrás de esa gente. Acorralado, en el mismo sí. Puerto Plata estaban, es decir, que no le dan tiempo a sacar la cabeza. Cuando es así, es que te pueden caer donde quiera. Bueno. Eso bueno. no es que dije. ¿Qué estaría haciendo? Orando su chelita. Bueno, no, no, no, no se sabe en lo que en lo que estaban las la, las autoridades pasada porque haciendo hace obra. hace nueve años. <risa> hace, hace nueve años que estaban <risa> en <risa> este meneo, entonces. Se hicieron muchas obras, sí. Se hicieron muchas. <risa> bueno, se hizo lo que nunca se, se había, había hecho. Está, está Lo que más nunca fea. se había hecho se hizo. <ríe> Lo que nunca se había hecho estaban haciendo. Porque eh, el que está haciendo campaña, como que se llama amable, eh, Brito. ¿Cómo es? Eh, era procurador, no era. Era procurador y, y no agarró ni un gato. ¿Eh? No agarró a nadie en su gestión. ¿Quién? <ríe> no, no a ellos. Pero, pero qué bueno que la, la justicia de, de, de nuestro país esté caminando así que no haya vaca sagrada como dijo nuestro señor presidente mi amigo y hermano Luis Abinader es ¿eh? tuyo ¿eh? es lo mío personal tengo mucho que no lo veo mi presidente estaba ¿Eh? aquí no estaba la vice ¿eh? estaba la vicepresidenta, estaba la vicepresidenta vice no eh. no él estaba la vice Claro, no, y del mismo caso, pues también cerraron dos bombas de gasolina aquí en San Francisco de Macorís. Claro, dos bombitas de gasolina y están cerradas todavía. La, la que camino a Huiza. Y la que camino aquí. Y aquí la en la Bienvenido también la bomba, Fueron dos cerradas por el caso Falcon. Es decir, que están caminando la gente. Así es. <risa> Y, y, y lamentable, esa bomba, imagínate, ahí mismo quedaba una Sí, no, que la gente, de... la gente está diciendo, ¿y cuándo que la van a abrir la bomba? Y entonces esa bomba no. No está trabajando. No va a trabajar ah. por ahora, ¿no? Porque Pero está en una bajo que, investigación. No, así que olvídese de eso. Que olvide de echar gasolina ahí, que no, no, no, no quiera usted echar gasolina. <risa> Mejor no. Como Evita dice. echar gasolina ahí. ¿eh? Sí, sí. <risa> Pero están entonces, cayendo como la canción de Angel canción mía. Se sí, la poderes? la tú están cayendo ¿tú qué yo qué. A ver, se están dedicando canciones ustedes, ya. <risa> no. <risa> esa la cantaba la, aquí las horas no es que tú dices algo así que están cayendo. siguen cayendo. Las sigue, horas la hablando, no se lo pueden. Nos pues el gol, dos sigue cayendo, ché. esa es la canción. No, ahí está. Que grabarles la canción. Y es tirando tiros ahora que están aquí. Lo para que se despierte será. Esto es increíble.